Estamos en una nueva sesión del Comité Ejecutivo de nuestra agrupación, Alternativa Independiente, vamos 10.520, con eh, muchos temas a tratar. En el día de hoy además le damos la bienvenida al escribano Héctor Amejeira, que ya hace un tiempo que nos acompaña, lo, lo invitamos a, a esta reunión para que eh, bueno, vaya viendo cuál es el, el trabajo que venimos realizando más operativo, que estas reuniones del comité ejecutivo son este, más operativas, también a Nicolás Praderi, en el mismo sentido, también nos viene acompañando y está bueno que... Que, que, bueno, que intercambiemos y, y veamos lo que se nos viene por delante, que es, este, es bastante y un trabajo importante. Vamos a tener una reunión en la cual les quiero proponer una serie de puntos de cronograma a trabajar, a partir sobre todo de lo que venimos haciendo, del plan que hemos denominado que tiene tu barrio para decir? Que ya eh, empezó, arrancó el manga con eh, la muy buena reunión que armó Álvaro Martínez, el Movimiento Obreros Comerciantes y Granjeros, que nos acompañó Pedro el sábado 20 de julio, y que va a continuar por otros barrios con otros amigos que nos van a ir recibiendo y que nos van a ir contando qué cosas tiene eh, eh, su barrio, cuáles son las demandas, cuáles son las inquietudes, para seguir en ese, en ese camino. Pero también tiene que ver con eh, lo que se resolvió el sábado en Maldonado, cuando este, vamos a Uruguay, se reunió el Comité Ejecutivo Ampliado y resolvió justamente salir a eh, una gira por pueblos y por barrios eh, en todo el país y eh, lo que va a ser en el mes de noviembre el lanzamiento de la candidatura de nuestro sector. Así que de esas cosas vamos a, a estar trabajando la noche de hoy en las próximas semanas vamos a estar informándole a todos los amigos a través de nuestro canal de Youtube de estas actividades y eh, esperemos este, entonces que esta reunión sea una reunión ejecutiva como, como las que solemos hacer para que podamos seguir transitando esta senda y estar en contacto permanente con la gente.